¿no? O me tomo fotos con, con Mijares, que es mi amigo, y ya canto como Mijares, ¿no? Pues, digo, respeto a la inteligencia de los poblanos, un poquito de respeto, es mi comentario. Nada más falta el tema de las gorras, que incluso te critico porque usaste de cartón, y nada más también la otra publicidad de Julio Huerta, Augusto Sánchez. Ah, es que hubo sombrillas y gorras de tela, y yo me desvindo de todo. Les digo que mis... Eh, no son enemigos. A lo mejor algunos intentados en descarrilarnos, eh, andan haciendo travesuras. Entonces, este, pues qué bueno que regalaron a mi nombre de gorra de cartón, porque si no dirían que de dónde saqué para las de tela, ¿no? <ríe> si no dirían que de quién de qué presupuesto salieron entonces van a ser, van a estar las bardas que han puesto, las lonas la gente es libre y yo soy respetuoso pero no, yo yo mantengo la comunicación que corresponde Ya hasta le pusieron a las eso vi la propaganda, ponen mis redes sociales para confundir y sí son mis redes sociales eh, pero no, no me deslindo eh, lo que yo hago es caminar Ahí estoy en contacto con los ciudadanos.